Campeona del mundo del hockey sobre patines. Viene de consagrarse con la selección de Argentina. Se tiene que ir a la facultad, se levantó y se vino a nuestro programa. Juli, bienvenida y gracias. ¿eh? Muchísimas gracias. Un ¿Tenés todo. una cara de sueño, quiero decirte? ¿Para qué decirte que no? Llevo tres días sin dormir. Así claro, que... claro. Porque jugaron la final el sábado. Te quedaste a ver la final del domingo de los varones. Sí. Y me imagino que de ahí a Mendoza y de ahí a los festejos y a encontrarte con tus amigos, tu familia y. Sí, sí, sí, totalmente. Ayer llegamos tarde noche y en el club nos hicieron un recibimiento muy lindo. Así que en nos talleres, quedamos. ¿eh? Sí, en talleres. Eh, nos quedamos hasta tarde con el equipo y bueno, después eh, no había visto a mi familia. Nos quedamos hasta tarde hablando en, con mi familia, de todo lo que había pasado, cómo habíamos pasado el fin de semana. Y, y bueno, acá estamos. Qué alegría, Juli, cuando ves estas imágenes que vamos a poner ahora en pantalla, ¿ya las viste cuántas veces? Si ¿Sí es que las viste. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, la hemos visto, la hemos recordado, la hemos hablado. Eh, Mirá lo que era ese estadio, ¿no? No, increíble, eh, un momento soñado. 8000 personas para dar una final femenina, eh, no es muy común, no es normal, ¿no? Generalmente el masculino despertaba más expectativas, pero lo que ustedes consiguieron fue extraordinario. Sí, De hecho, sí, ustedes sí. no siempre jugaron en el Cantoni. No, nosotros la primer fase por temas de organización uh -huh. lo jugamos en el estadio UPCN y después a partir de semifinal y final estuvimos en el estadio Alto Cantoni. Claro. Pero sí, a nivel público es el partido histórico porque nunca habíamos logrado el hockey femenino en reunir tantas personas en ningún lugar del mundo. Lo bueno es que vos pudiste hacer algún que otro gol, ¿no? En el mundial. <ríe> sí, sí, sí, tuve la suerte de marcar. Pero, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Dos, tres? ¿Cuántos, cuántos gol hiciste? 14. Catorce. <risa> Catorce. Chicos, esto no puede estar bien. Sí, sí, sí, está muy bien. Aparte, toda tu familia muy vinculada, porque también tu hermana ha sido parte de la selección, así que te imagino la alegría, ¿no?, de, de todos ustedes. Sí, sí, sí, la verdad que... Si te digo personalmente es por lo que he trabajado toda mi vida uh -huh. y verlo, lograrlo de esta manera. Increíble. ¿Cuántos torneos que han tenido que atravesar ustedes no para llegar a esto? A nivel club, eh, viajar, ¿cuántas cosas que han, sí, que han ido sí, sí. atravesando? Sí, muchísimo y muchas tristezas también uh -huh. en el medio, pero... Por eso ahora se disfruta más. Claro, claro. Juli, yo te preguntaba ayer en la radio, mejor que esté dentro del marco del Roller Skate World, ¿no? Que ahora le ha dado como una vueltita de rosca a lo que antes era un mundial en solitario, este que quizá un, que quedaba un poco perdido en el calendario deportivo, me parece a mí. Sí, sí, sí. Ahora al ser las, se le dice las Olimpiadas, las Olimpiadas de, de patinaje, ¿eh? eh, tiene otro otro gusto, es, es especial. ¿Cuándo empezaste? A, a, a ¿Qué fue primero, el patín o el hockey en tu caso? ¿O no, fueron no. de la mano las dos cosas inevitablemente? Yo hacía hockey sobre césped, Ajá. siempre hice en maristas y mi familia era todo el hockey sobre patines. Pero mi papá no, no estaba muy convencido de que nosotras hiciéramos hockey sobre patines porque en ese momento era un deporte muy agresivo. Claro, y... ahora han cambiado algunas reglas, Sí, ¿no? No, no, no, muchísimo. Antes era muy de contacto fuerte. Sí. Y no estaba de acuerdo, entonces empezamos con hockey sobre césped Y cuando íbamos a ver a mi hermano jugar hockey sobre patines Dijimos, no, nosotros queremos esto <risa> Así que las tres le dijimos, no, queremos jugar hockey sobre patines ¿Y, y... sabías patinar o tuviste que empezar el proceso de césped? Eh, no, empezamos, empezamos sabíamos patinar en el parque, íbamos, pero en roller Claro, no, que distinto No en este patín eh, y ahí empezamos. Este es el viejo patín, para que la gente lo entienda, ¿no? sí. el de cuatro ruedas Sí, sí, sí, sí. ¿Frenos tiene adelante o atrás? Adelante. Adelante. Sí. Qué complicado. Bueno, es que frenar para atrás es más difícil todavía. Pero el de cuatro no, en ruedas siempre estuvo que... el freno adelante, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Siempre, ¿Siempre? fue así. Eh, es que en realidad es medio irónico. Nosotros con los frenos arrancamos y frenamos con las ruedas. Pará, pará, pará, pará. ¿Me podés explicar de nuevo eso? Bueno. Porque yo no entiendo, me está dando vuelta la matemática. Pero bueno eso. Claro, los frenos se adelante, apoyan. Ah, claro. Lo utilizamos para hacer eh, la arrancada, el Impulsa, impulso. Claro. Claro. Y después frenamos con las ruedas. Pero porque... ¿cómo frenas con las ruedas? De, de costado. Ah, te pones de costeleta. Sí. Qué complicado, sí, sí, sí. Juli. La verdad es que uno lo ve. Yo lo veo a los partidos, pues. Me gusta verlo. Este, parece tan simple, ¿no? Pero es tan difícil porque tenés que coordinar cuántas cosas. El, el patinaje por un lado, el, el stick, el palo. Eh, la bocha, que no es tampoco eh, tan grande, y la velocidad que tiene el juego. Sí, sí, sí. Yo siempre lo dije, para mí es un deporte muy completo a nivel coordinación, donde tenés que tener todo, todo bien trabajado. Uh -huh. Juli, ¿te gustaría que se distancie un poquito el Mundial? Digo que, que la fecha no sea tan seguida, como para extrañarlo un poquito más, porque hoy se juega cada dos años. Sí. Eh, Viste que en el fútbol lo propuso hace poco Infantino y medio que le dijeron no, pues va a perder un poco esa magia. Que genera quizás la demora, esperarlo cuatro años, viste, te, te genera una expectativa grande. ¿Crees que deberían cambiar eso? No, eh, pero sobre todo pensando en el deportista. Mm. Porque, o en nosotras, por ejemplo, al ser mujeres, la carrera deportiva no nos dura tanto tiempo. Claro. Siempre y cuando querramos formar familia y, mm. y, bueno, por lo menos si tener que es cada dos años, podemos disfrutarlo un poco más. Claro. O si una lesión, mm. que muchas veces pasa... Eh, te deja fuera un Mundial, sí. no tener que esperar cuatro años que quizás ya no estés en el nivel para poder tener la posibilidad. ¿Y, y qué hacemos, Juli, con el resto de las elecciones? Que por ahí están bastante por debajo del nivel de las cuatro que suelen dominar el, el, el Mundial. ¿Cómo crees vos que se podría equiparar un poquito eso? Totalmente con trabajo. ¿Ah? Eh, es importante ¿Con mayor que ha... competencia? Sí, en competencia, el trabajo que a nivel dirigencia, que hagan buenos campeonatos, que entreten en participar en los otros campeonatos, como por ejemplo Sudamericano de clubes, uh -huh. selecciones. Eh, para mí, con un buen trabajo a nivel club, siempre se puede lograr grandes cosas a nivel nacional. Recordemos que usted le ganó la final a España, que es una superpotencia en el hockey. No España, Portugal son de las mejores ligas del mundo. Sí, sí, totalmente. además venimos de hace dos, a, dos, años, dos mundiales atrás perdiendo la final contra España. Claro, claro. le ganaron bien, 3 a 0. Sí, sí, sí. Resultado ideal. Porque uno lo ve y dice, no pasaron sobre el salto, después hay que estar adentro ¿no? de la cancha, ustedes lo habrán vivido quizá de otra manera, pero para nosotros que somos simples espectadores, un 3 a 0 era como tranquilizado distinto nos pasó con los chicos. Sí, sí, sí, lo de los chicos fue, fue increíble, pero lo nuestro no, fue 3 a 0, pero sufrimos. Ah, sufrimos. duro, claramente, sí sí, sí. sí, sí, yo me quedo con el resultado final. Y el de los varones, ¿cómo lo viviste? ¿Porque ya ustedes están relajadas o también se ponen un poquitito nerviosas? No, estaba relajada, no te voy a decir claro, que no. Usted ya habían logrado <ríe> sí. el objetivo. Y... Eh, es más, yo apenas empieza nuestro mundial, estaba muy enferma y no pude asistir a ningún partido de la selección de masculino por pensando en nosotras, claro. en recuperarme, en estar mejor. Y, y bueno, en la final estaba tranquila, yo confiaba que el estadio, el público, nos iba a jugar a favor y no se les iba a escapar a los uh -huh. chicos. Y fue así, aunque tuvieron que sufrir muchísimo. Además de todo esto, estudiás... Sí, sí, sí. De hecho me dijiste ayer, voy a ver si puedo mañana mañana porque me tengo que ir a la facultad. ¿Te vas a la facultad de verdad ahora? Sí, tengo que ir a hablar porque justo la semana pasada terminó el cursado sí. y hay parciales que no he rendido. ¿Y te tienes? Así que... Chicos, ¿qué, qué, Chicos ¿qué ¿quién, es? ¿quién es tu profesor, profesora? Hacemos eh... una campaña. Hagamos, claro, ya lo decimos. ¿Quién es? ¿Qué facultad es? Universidad más. Tenemos contactos con la Universidad rectora o rector? No sé qué tienen ahí El rector Daniel Miranda bueno Daniel Miranda, por favor le pedimos campeona del Mundo, no es que no quiere rendir ¿eh? ¿Qué facultad es? En kinesiología Listo, ya está, hablamos con el decano de la facultad de kinesiología Claro, no es que no quiere rendir Pero bueno, déjenla rendir, te perdiste algunos parciales Yo imagino que te van a tener una contemplación Sí, me quedan rendir los últimos dos La verdad que igual, en todos mis profesores Todos, no hay ninguno que no lo haya sido eh, bueno, incluso allá, durante el mundial, estuve rindiendo. No, no, para, contarme su ¿cómo que durante el mundial sí. estuviste rindiendo? Rendí el día martes, tenía que rendir dos eh, martes y jueves, parciales que eran materias promocionales. Así que tuvieron, la me dejaron rendir de forma virtual y, y bueno, tuve esa posibilidad. Pero me parece muy extraño, o sea, estás jugando en un mundial y que te conectabas y te tomaban el examen. Sí. Chicas, dan, voy a ritmo parcial y, y vengo. Y me uno a ustedes. Claro, así fue. Eh, es, lo, es lo loco del deporte amateur, donde tenemos que tratar de, de poder hacer todo. Uh -huh. Y también agradecerle al cuerpo técnico que... Tuve que estar ausente en charlas o, claro. o pedir permiso para poder ir a rendir los exámenes. ¿Aprobaste, ejemplo? me imagino, los dos? Sí, ah, sí, sí. Menos sí, sí. mal, menos qué mal. Ejemplo, ¿eh? ¿Y qué te parece, claro, interrumpir un mundial para ir a rendir por suerte de le... paz. Ah, por suerte no, porque habías estudiado. No, acá sí. no hay mucho factor suerte, hay que estudiar. Sí, en realidad lo más complicado fue que estuve muy enferma en la prueba del mundial. Claro, Muy, tío. muy. Eh, fueron cuatro o cinco días de fiebre, 39, 40 sí, en, y en cama. Y, ...y tratar de recuperarme... ...porque fue lo que estuve entrenando durante tres años... ...bueno, el último mundial fue en el 2019... ...por uh -huh. el tema de pandemia... claro ...y, y decir entrené tanto... Aparte, ...y ahora este me vengo a era, era el mundial... Sí. ...por San Juan, lo que genera en San Juan es impresionante... ...Mendoza está un escalón por debajo, no hay que negarlo... Porque yo veía el Cantón y con 8000 personas y no sé cuántos países en el mundo tienen esa concurrencia. No, ninguno. O sea, eh, es que fue increíble cómo se vivió ahí. Qué La gente eh, perdiendo, los otros equipos perdiendo, sacaban, filmaban, sacaban fotos de lo que era el estadio, cómo lo vivimos los argentinos, porque también... Eh, somos muy apasionados, claro. en cualquier deporte, sí, lo, que sea, eh, eh. lo que sea, la pasión que le pone el argentino no se vive en ningún lugar. Ah, eh. parece que antes Juli, te quedás por, por Mendoza, tenés proyecto de irte a jugar a Europa, es complicado, no es simple, pero... Eh, digamos, suele estar en la agenda de ustedes muchas veces. Sí, sí, sí. Eh, incluso tenía para irme, para empezar la temporada en agosto. Uh -huh. Y no fui porque estoy terminando el último año de la facultad. le has dado prioridad al estudio? Sí, sí, sí. No me queda nada, ahora estoy terminando, me quedan cuatro materias para terminar de la carrera. Y si Dios quiere, en enero estaré por allá. ¿A dónde te vas a ir? Al Vilazano. iría al mismo equipo donde está Luciana Agudo y uh -huh. mi hermana Valentina Fernández. Uh -huh. ¿Y Valentina cómo anda? ¿Bien? Bien, ahora, se va, se va ahora a España. ¿Se va ahora un ratito? Ahora. A lucir la medalla, mostraron la medalla esa tan bonita de campeona del mundo, ¿no? ¿La copa quién se la deja? ¿La... El, la, Confederación la Confederación Argentina de Patín. Bueno, ahí está la medalla, hermosa medalla de campeona del mundo.